El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, detenido. Imputado el alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca. Así, Granada es una de las ciudades con más contaminación de nuestro país. Posibles tarifas fantasma en los servicios básicos de Muncesa. Es lo que dice haber detectado el grupo municipal de Vamos Granada. De y turno de Vamos Granada con su candidata Marta Gutiérrez, que ha sido el azote del gobierno municipal denunciando... Diferentes casos de presunta corrupción que ya investiga la justicia. Bueno, mañana en el Pleno medidas para que Granada avance hacia un modelo sostenible y habitable. Vamos a recuperar lo robado para invertirlo en una Granada próspera y saludable. Porque Granada merece más, vota Vamos Granada.